Los comentarios en Python pueden ser de dos tipos, siguiendo un poco, al menos sintácticamente hablando, esa influencia del lenguaje C que hemos comentado. De hecho, esos dos tipos son comentarios de una única línea, comentarios que en C o en Java se definen con dos barras invertidas, y comentarios multilíneas, los que en C se definen con una barra inclinada seguida de dos asteriscos. Aquí, sin embargo, aunque sigue esa estructura sintáctica, los caracteres utilizados para diferenciar los comentarios de una línea o los multilínea son la almohadilla o las comillas triples. Aquí, por ejemplo, podemos ver comentarios de una única línea, ya sea desde el principio de la línea, aunque en este caso esté identado al código del bloque, o incluso después de la propia línea. Y un poco más abajo tenemos un comentario en multilínea, en este caso flanqueado, bordeado, por tres comillas dobles. Hay que recordar que en Python las comillas dobles o simples son intercambiables, de manera que esto también puede ser perfectamente un comentario. Bueno, pues aparte de estos dos tipos de comentarios, existe una tercera opción, que también es un comentario multilínea, pero que tiene otro tipo de utilidad. Por supuesto, sirve para comentar, pero también sirve para documentar. Y es lo que se denominan los docstrings. Un docstring no es ni más ni menos que un comentario multilínea, es decir, inicializado y cerrado por tres comillas, pero que se encuentra en la primera línea de una función, o de un fichero, o de una clase, o de cualquier elemento de Python. Aquí, por ejemplo, tenemos dos funciones, la función resta y la función multiplica, que tienen justo debajo de la firma de la función un comentario multilínea. Este comentario multilínea, por estar ubicado donde está ubicado, pasa a ser un docstring. ¿Pero qué es un docstring? ¿Qué se puede hacer con él? Bueno, pues un docstring permite poder ser recuperado tanto mediante comprogramación como desde el propio intérprete para obtener información, para obtener ayuda sobre el elemento en cuestión. Por ejemplo, en este caso, hemos creado un docstring al principio del fichero, documentando el fichero completo, y dos docstring, uno para cada una de las funciones que tenemos definidas. Vamos a ir ahora al final del fichero y vamos a mostrar por pantalla una propiedad de la función, que va a ser la propiedad doc. Ejecutamos y vemos que lo que nos devuelve el programa es justamente la documentación que lleva asociada a esa función. La otra opción para poder obtener esta documentación es mediante la función help que está incluida dentro del intérprete interactivo, de hecho vamos a comentar esta línea. Y vamos a irnos al intérprete, vamos a importar el módulo y vamos a solicitar ayuda sobre ese módulo y ayuda específica sobre una de las funciones. Para eso simplemente escribimos la función help y entre paréntesis ponemos el nombre con el que hemos importado el módulo. Si lo que queremos es la información específica sobre una función de dentro de ese módulo, de manera similar escribimos la función help, pero en este caso, incluyendo como parámetro el nombre del módulo, punto, el nombre de la función. Eh, bien, pues si alguien ahora está preocupado por la definición de funciones dentro de Python o incluso por la importación de módulos, es algo que ahora mismo no tiene importancia, ya lo iremos viendo a lo largo del curso. Simplemente comentar que la importación del módulo es algo parecido a lo que se puede utilizar en Java o en C con los includes. Es decir, es una forma de poder traerse ese módulo, de traerse ese fichero, al fichero en el que estamos actualmente trabajando para poder utilizar sus funciones. Bueno, ya por acabar, hay una cosa más que se puede hacer con esos docstring y es que es posible generar cierto tipo de documentación externa a lo que es el propio entorno de Python. De hecho, con una utilidad que se llama PyDoc, podríamos generar, por ejemplo, documentos HTML con la información extraída a partir de los docstrings. La forma de ejecutarlo es muy sencilla. Simplemente escribimos en el terminal PyDoc con la opción guión W para que se exporte HTML y el nombre del módulo que queremos exportar y automáticamente se nos crea un fichero con esa información. Únicamente hay que tener en cuenta que para que la codificación sea correcta es necesario especificar al principio del fichero Python que vamos a trabajar en este caso con codificación UTF-8.